es el pan de la vida Amor es la compa divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo el mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la culpa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer mm.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 es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer.